¿Por qué Nueva York? Porque ahí es el país donde hay más latinos. Ellos han tomado medidas en otros estados que hay menos latinos, que no la tomaron en Nueva York. Y Donald Trump, que hoy quiere tratar de querer echarle la culpa a China, pero el mundo no se lo está creyendo, porque están saliendo organizaciones mundiales que dice que no, que, que ni siquiera los chinos ni Estados Unidos se han inventado este virus que este virus es un proceso que traen los murciélagos desde hace miles de años porque los murciélagos para llegar a un murciélago que hoy conocemos al mundo, a la vida, a Dios le tomó casi miles de años y el murciélago, ese vino no hace daño y hasta ahora la ciencia es lo más lógico que tiene que nació, que lo poseen los murciélagos y a ellos no lo afecta tiene que ser a un tercero o a un segundo ser viviente para que este fenómeno eh, le pueda afectar entonces lo decide Nueva York hubo descuido hubo poca creencia en Donald Trump de que este virus iba a golpear al mundo y miran, solo de dominicanos hay mil muertos realmente y en la medida en que se contagian más dominicanos el porcentaje de nosotros por las la relaciones internacionales que tenemos con los dominicanos que viven en Estados Unidos eso también va a ser un porcentaje o sea mil muertos dominicanos en Estados Unidos especialmente solo en Nueva York el otro tema que lo vengo tratando es que la asociación de comerciantes este Iván García plantea ese Iván García plantea que se que a partir del lunes se tiene que se abran los comercios entiéndese la ferretería eh, los centros puede ser la ferretería y otros negocio porque no voy a decir centro de bebida que casi es una cultura hacerla de noche yo insisto que por la poca disciplina el poco dominio que tiene el estado, el gobierno sobre esta sociedad porque no se preocuparon nunca y somos viejísimos tenemos 176 años de una independencia que no le hemos aprovechado para educar para disciplinar para obligar, para tener instrumentos que lo que le conviene al mismo pueblo no tenemos ni se tiene un, un trabajo hecho ni los policías ni los guardias se les respeta como para tomar las medidas que puede salvar un poco más a la sociedad dominicana. No la tenemos. Sencillamente no porque el dominicano sea malo, sino porque los políticos que hemos tenido en 176 años de independencia, de independencia han salido muy mal. Al salir tan malo, no han aportado en esa realidad o sea que la democracia que nosotros tenemos no sirve para nada que no sea para que los burgueses, el capital pueda acumular un dinero y cada día hacerse más rico la clase media ir desapareciendo y la clase baja, la que yo llamo los tirapeos sigan siendo esa misma clase esta democracia no sirve para resolver problemas serios esta pandemia lo cogió con una democracia inservible por eso la intención de querer abrir los negocios para el próximo lunes va a tener se va a convertir en un desastre más pero, pero conociendo yo la indisciplina la desesperación la poca organización de esta sociedad que han hecho los políticos lo mejor que hay que hacer es ¿eh? abrir porque el lunes verán ustedes clandestinamente como el que estuviera vendiendo droga mucho negocio medio abierto entonces para que se le rompa de las manos al gobierno esta indisciplina que yo le aseguro a ustedes que los negocios no aguantan más cerrado. Así como hay una realidad maldita de la pandemia, del coronavirus, hay otra realidad que la indisciplina. Entonces es preferible que el gobierno diga vamos a abrir hasta las 4 de la tarde y que el presidente o quien quiera, aunque no sirve para nada un discurso más del presidente, pero si él quiere que abre y diga señores le pedimos por Dios que vamos a abrir hasta las 4 abran hasta las 4 si ustedes quieren adelanten el horario de los obreros media hora antes vamos a abrir a las 7 y media si ustedes quieren y vamos a trabajar hasta las 4 porque se diga legalmente o no dudo que después de la semana que venga dudo que el comercio se siga sometiendo a la disciplina, lo dudo entonces preferible, más bonito